De las escuelas, y lo, de los liceos, en pocas palabras, porque ya en la escuela no se está haciendo. ¿60 o 30? 30, 30? son 30, 30. ellos rebajaron bajaron. Ya. Eh, con el proceso de la... Van a llegar a 5 Sí. No a Cuando yo estudié eran 60. Entonces, eh, permítame hacer un llamado a los estudiantes Ahí que adelante. pueden acercarse a la Cruz Roja. Nosotros estamos trabajando en eso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 El, se me va por rato. Pero fue en 1929, fue fundada. Aquí okay. Okay. en aquí, desde el 1929 tenemos a la Cruz Roja operando. En República Dominicana. La Sociedad voluntarios Nacional. En San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís tenemos un personal de 55 voluntarios. Sí, hombres y mujeres. Hombres y mujeres y jóvenes. Eh, también es recargar que nosotros somos un provincial.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 Eh, lo que es, da una emergencia prehospitalaria, como dicen algunos, tácticas rápidas a, a nivel pero, de conflicto. Pero espérense, Angélica, ¿cómo, ¿Cómo que, que, no que no reciben? ayuda del gobierno? No. Eso me llamó ¿Ni la del ayuntamiento local? No señor. ¿no? Cuando somos... están entre, integrados al centro de operaciones de emergencia, el COE, en cada una de las temporadas, sobre todo eh, sí. para brindar ayuda en Semana no. Santa, en Navidad pues, y fuera sí. de ellos,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 Todas hay las un equipo curvas... que no es voluntario, el que trabaja en las oficinas. Exacto. ¿Quién le paga? Eso son por medio de las ayudas el internacionales, internacionales. El programa internacional. El programa internacional, porque ellos son técnicos. Técnicos uh -huh. en, en sus áreas de... Porque, vamos a ser claros, con las cuestiones de la sangre no se puede relajar. y Hay que no, tener profesionales en fácil. la sangre. Una pregunta. Sí, ¿Usted, es la, usted es la función operativa. Sí, la que...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 <risa> se no se preocupe que con China vamos a seguir los mismos sí. planes o más. Bueno, sí, bueno, nosotros siempre recibimos ayuda internacional de todo de el todo, mundo. De, de todos todo los que países Uroja, que quieran. Nosotros Uro es no como problema. el punto medio entre sí. todo lo que tiene que ver porque nosotros con no, ayuda. nosotros. Nosotros, nuestros siete principios, hay uno que se llama neutralidad. Nosotros somos neutrales a la hora de... Las ayudas a la hora de nosotros No importa conflicto? políticamente, religión nada bueno, A lo nosotros, que ayuda nosotros lo que, que nos estirado. importa es aliviar el sufrimiento humano por Que supuesto. es la misión Muy de bueno. Cruz Roja Dominicana No sanar, Excelente. no sanar por completo Pero por lo menos <risa> aliviar Que las <risa> personas yeah, se, yeah, sientan, yeah, que, se sientan se sí, sientan mejor, sí, sí. seguros Y que sientan la confianza hacia nosotros como Cruz Roja Así Porque es. eso es lo primero que nosotros brindamos Confianza